Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy básicamente vamos a ver dos cosas Actualmente estoy acá en el lugar donde se va a hacer El concierto Super Junior, aquí en el Olympic Park, que es una estación de metro acá en Seúl Y también les quiero mostrar cómo fue La celebración del cumpleaños de Jimin acá en Corea En este video van a ver cosas súper mezcladas Porque si vieron en mi Instagram, fui al Sound Music Festival, que es como un festival donde Habían como muchos grupos, conseguí muy buenos videos Y como saludos de X1, etcétera, etcétera. Así que aquí les dejo en mi Instagram para que sepan que Siempre estoy subiendo cosas ahí, para que también me vayan a seguir Vengo corriendo desde clases porque me tuve que escapar de clases Porque estoy haciendo clase coreano Me tuve que escapar un poco para venir antes al concierto acá Y poder retirar mi ticket y hacer todo con mucha calma Y además me voy a juntar con grandes amigas Que también vinieron al concierto de Super Junior desde Chile Así que eh, estoy muy muy muy ansioso por eso Acompáñenme en esta aventura porque yo sé que más de alguna lágrima se nos va a caer hoy día Así que vamos con eso el día de hoy vamos a recorrer las calles de Hongdae como lo hice para el cumpleaños de Jungkook pero ahora lo vamos a hacer por el cumpleaños de Jimin y además estoy con una persona que les quiero mostrar Ran. Hola, mi nombre es Kari vivo también en Corea del Sur hace tres años y hoy voy a estar acompañando a Seba en el cumpleaños de Jimin vamos a recorrer los cafés de Hongdae porque me estuvo huyendo todo las hay que ir, hay que ir, hay que ir, así que vamos a ver qué tal Y eso Oh mira, voy camino a Fonde y me encontré esto recién. Oh ya se fue. Pero bueno, acá vamos caminando por Fonde y pueden ver una publicidad de Jimmy que está ahí. Jimmy bonito. Justo ahora detrás de nosotros está Jimmy acá. La calle me tomó una cita y un la Cari me estuvo tomando una foto que realmente fue feo eh. De hecho como que le pedí a una señora decimos Señora se puede mover un poco porque me quiero tomar una foto Y la Cari dándolo luego Le voy a dejar bien de la foto porque realmente Pero cachaste que hubo como esta carma Nos movimos nosotros y la señora al lado Exactamente, después sí. sí. nosotros queríamos Grabar como un video y la señora se puede mover Y ya es como, si sí, está bien, está bien Es el carro. <risa> vamos a grabar un poco en la calle Para que ustedes vean Lo desagradable que puede ser salir en un día fríos Cuando hay parejas felices por todos lados Sí, yo también odio eso mucho ¡Tarán! Miren que está allá Así que ahora vamos a ir a verlo con más detalle Vamos a esperar hasta que salga de nuevo Y lo vamos a mostrar ¡Una eternidad más tarde! ¡Oye, ya, po! ¡Qué lindo! Wow, oh, give you! Alright okay, okay. guys, Ahí... Al final encontraste el amor Sí. Aprovechate este momento porque va a ser la última vez que alguien te abra acechado sí. maldita Acá hay como el pequeño santuario que siempre hay Aquí podemos ver que están los cositos para los cops Que también siempre se lo he mostrado Y acá al lado... ¡Oh! Jimmy, un Baco! ¡Qué cosa más linda! Aquí hay más fotos de, de Jimin Y igual que en el de Jungkook, uno puede imprimir la foto que más quiera de Sujidin Así que, si es que no hay mucha gente, no hay que esperar mucho, yo creo que vamos a comprar acá Pero estoy cachando que el, el café listo Y ahí pueden ver que está la imagen impresa Maclovis. Llegamos ahora hasta Main Café, ¿dónde? Apuna <risa> ridícula, a <puna. risa> Ridiculo, <ya>. remo. A ya Compramos el café de chocolate, nos dieron primero ponerle el vaso con la cara de Jimin ¿Mm? viene foto qué lindo que linda mira ah, esto es para Como una pequeña habitación que hicieron donde hay como un pequeño tributo a todas las cosas de Jimmy esta parte de acá que la encontré muy lindas, miren. Wow. Como a quien le gustaría tener su piel así, eh, la mi pieza allí estuvo así con Jimin así que.. En realidad, vamos hasta acá esta cafetería ahora. Eh, al igual que para el cumpleaños de Jungkook, esta cafetería también hizo, bueno, en realidad las fans. Hablan con esta cafetería porque hicieron como una pequeña exhibición Así que pueden ver como allá en el fondo Que estaban dando como un pequeño video Y aquí hay como fotos, imágenes También que hay Porque es como el concepto de la pequeña galería Acá hay más fotos Qué bonito Si no me equivoco Esta fansite Es la misma fansite de la exhibición de, O sea que siempre hace como cosas De Jungkook con Jimin como que son los dos días de la niña esta de la fan que organiza todo esto. ¿Se fijan? Ahí dan fan camps. Cuando te dan la boleta tú puedes participar por uno de estos cuadros, entonces como que rellenas con tus datos la boleta y puedes participar para que te den uno de estos cuadros que está acá en la exhibición. Qué bonito, ¿no? Otra de estas eh, para el CAF. O sea que la vamos a coleccionar aquí. Exacto. Es, eh, y y ahí está enfocando, esa ¿Y? y y esta wow qué lindo bueno aquí estamos en un break de obesidad mórbida y vamos a ver que vamos a comer qué vamos a comer cari, a comer, cari? Acá, no, con no. pollo no. picante le sí, el pollo primero y se ahora, se ahora le, el, y el arroz lo va a freír un poco y después le va a echar mucho ahí quedó listo para comer? Oye, esto también lo vamos a grabar porque es muy importante, Nos obviamente. esperando esto eh? Chicken en el sur para la vida. Hobby. Oye, me encanta que hayan puesto esto. Sí, amigo, vale. feliz cumpleaños, Jiminy. Esto es demasiado cool esto de venir caminando así como ver Ya, te parece un Jimin en tu vida, en tu camino Que por favor me guíe Acá tenemos de nuevo el Jimin en otro ángulo Esta está en otra parte de la estación Qué bacán Este es más bonito de este Sí Seguí Ahí está la Yose Yes, <risa> Te está Parece. haciendo la misma cámara ¿verdad? Yas, aquí llegamos. KSPO Dome. Aquí se han hecho muchos conciertos. Y este recinto es relativamente nuevo. Aquí también, obviamente, como muchos sabrán, ya se han hecho otros conciertos de Super Junior. De hecho, estoy aquí, creo que hace menos de seis meses. Y voy a Acá en este lugar se retiran los tickets. Para, como por nombre, Estamos haciendo la fila para retirar eh, mi ticket. Abriendo el merch. ¿Sí? ¿A esta mujer ya le ha salido tres, ¿eh? <risa> y también le salió YouTube. Ah, bien, bien Hay límite para comprar solamente 5 de estas eh, photocards Amo que es un diamante, pero así como con la vida Aquí hay algunos de los regalos que nos dieron Como ver que este es el banner Este banner se levanta durante el último encore Tenía este niño que está acá, que se prende, que es de color verde hay que levantarlo en... Belief The Super Junior! Junior. The, the Let's Dance! I'm gonna get old, you, we get old. that No, we're not. ¡Junto a